amigo ucraniano, amiga craniana tú que estás del otro lado del cristal viéndonos cómo estás, mándanos un comentario, dinos que quieres ver y ya sabes, visita www.cranio.com.mx para que te enteres que andan haciendo esta bola de viejos pelones, pues queremos platicar de algo que pues es entretenimiento puro que es la caja idiota como mucha gente eh, le dice es que ¿no? estábamos platicando ahorita niños, pinche programa estábamos chavales y de ahí salió uno que otro y entonces dijimos, pues, vamos a compartir ese pelo Yo por ejemplo estaba mencionando que un programa que a mí me gustaba de chaval, que siempre me han gustado las películas de terror, estos desde, desde niño, ¿eh? y este y había uno que se llama Galería Nocturna. esa era Si se acuerdan de ese, porque sí estaba bien chido. Y, de, de, y en ese salían pues, cada semana, pero no eran las manadas. ¿no, eh? No, no, era eh, como de títulos así de. Sí, de, sí, de, sí, pero sí estaba como. más que de el canibalito, no? Sí, sí, sí el canibalito. Es que sería finales de los ochentas, principios de los noventas. Con un programa que se llamaba La Telaraña, tenía como ahí un rollo. ¿Eh? Había una de que era Twilight Zone. <song. risa> <risa> estaba buenísimo también. Piches anuncios también eran otro pedo, acá. Sí, ¿No? Qué sí, calor, cómo se antoja un gancito. Pero esa era más para acá, para ver... Que, ¿Se bien. acuerda del de, gancito, del viejito, el más viejito? Corre Pero, gancito, gancito, gancito, gancito, gancito, gancito, gancito, gancito, gancito. gancito, <risas> gancito, <risas> gancito <risas> Pero además, ¿qué además ¿qué todos, gancito? todos los comerciales tenían un jingle. Y aparte, jingles memorables, ¿no? Ah, claro, claro. Que hasta la fecha siguen siendo como... Han ido evolucionando en cuanto a su Los juguetes de alegría, ¿te acuerdas? Juguete de alegría. Siempre felices estamos. Por <risa> <con> vueltas <risa> de alegría, abremos y juramos. Hijos de su pinche madre, nunca me quieren hacer cola <risa> por primera cosa. Y aquí la estación bien, bien. Pinol, pinol. A los matices, limpides, Pero a que no te pican la chinche, poco es un bombazo. <risa> bueno, eh, un si te sientes que te pica la colita. En una, una de esas, tiene sonrisa ¿Cuántos sí. niños no se traumaron con Remy, por ejemplo? Que se muere, que se muere el abuelo acá, calentándolo ¿no? El señor Vitalis, ¿no? Sí, sí. Es una serie el de DVD Sí Aunque lo regenteaba el pobre Remy para que tocaran Era el señor Vitalis Pero además era malo, bueno, o bueno, malo, ¿no? Tenía sí. o buen corazón, pero... Pero era como culero. Sí, era como, como que <ríe> patroteaba a Ruinito, pero en buena onda. Ese de Remi no lo vi mucho. Yo me vi más puto. Yo la que vi. Ella la hey. hey. hey. <ríe> Hijo de tu. Bueno, yo no sé qué ibas a decir. Candy Candy, que estaba peor. No, no. ¿Cómo se llama el ¡Ay, tu ¡Hijo de la chingada! No, no, yo no vi esa mamada. Pero un hey, sí sin... No, sin... no, ya no Ya una que se llama... Sandy Velo, el Sandy no, no, no, Velo, no, ¿No? la señorita Corneta. La señorita Corneta, digo cometa. Creo sí, que Heidi, cuando fui a ver a la película de Heidi, ¿sí? atropellando no. a mi hermano. <risa> Estábamos esperando el camión y el pendejo se acercó mucho y cuando no estaba a los delfines y las sí. ballenas. ¿no? nada más oímos el mocos, no, pues mocos. No, <risa> y ya mi hermano lo vimos por allá rodando mi madre <risa> y yo. Y de repente hay una ficha patrulla, se paran, se abren los open y se lo llevan muy los lleva, ¿no? <risa> Y pues ahí hablándole a mi mamá, pues nada más la pusimos pues, como pinche... ¡Uy! Uh, ¡Tacamos ese pinche vida a ver a Hedy! Ah. <risa> pues, pues, Resulta que, que, que los tiras que vieron propia. el pedo y pinche camionero que se fuera, pues recogieron a mi mamá para ir a corretear y que levantaron la denuncia. Pues si yo tenía 7, 8 años, pues ese cabrón tenía tres y ese también un pinche moconete, güey. No, no, no, así se daba y no había celulares, niños. Para hablarle a mi jefa. Yo recuerdo también esos tiempos cuando los cines no eran lo que eran antes pasaban películas de rock <coughs> cuando en México no había conciertos. No había ¿no? conciertos. Entonces, me acuerdo una vez que usaron The Sun Remade Design de Led Zeppelin. Ah, sí. En el cine Las Torres. Ay, de Y haz de cuenta idea. que estaba Led Zeppelin tocando en Las Torres. Está cabrón? la raza ahí. ¿no? Acá ah, en Las Torres había un, una forma de meterte por atrás, güey. Ah, pero no yo. Ah, sí, te tocó el pinche viejo. <risa> por ese pinche agujero <risa> voy a ver Pink Floyd The Wall. Fíjate. Y, y parecía no sé que, que iba, iba a tocar Pink Floyd con la Led Zeppelin y toda la onda. ¿no? Pues cuando ah. hicieron la. cuando hicieron ah la película de Kiss aquí en el Apolo. También, la gente iba pintada, hice un cono. Yo fui a ver a la Flash, porque iba a ver a Queen, ¿no? Pues no había Queen, pero lo escuché. Y pinche película, si salía acá, ¿no? Y ahora que la veo, digo, qué pinche mamada. su Éramos muy inocentes. Sí, la neta. Comienzo, fíjate fíjate, nos desviamos, y... pero sí había muy bonitos programas. No, pero estaba bien, la época que vieron ustedes. Pensábamos que íbamos a hablar de entretenimiento. Bueno, sí. Pero sí había muchos programas chidos, el hombre nuclear, la anaferbiónica, el duelo del tiempo, tierra de gigantes, la humanidad, al mundo del mar, perdidos en el espacio, perdidos el Parados para la colisión. O sea, no se movía nada en la mano de ellos. <risa> en no. las tardes las películas del Santo ah sí como no o las la de la llorona el vampiro todas las mm -hmm. cosas a las, las cuatro sí, sí por eso sí, a las cuatro en el, en el canal sí. cuatro sí me pobre de pelos sí. las de comedia chingada tío Cambolini güey. Ah. Ah, vamos a ver a la Tonina Jackson ¿se acuerdan de sí. Sí. el no? Frankenstein Frankenstein el, este el huracán ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? también sacan las la, de de Pepito y, que, que tenía su hermana que, que Pepito la, las del mular te quedaron en blanco y negro, güey. No, el pepito que tenía su hermana, güey. No, no, no, no, no, no, es un es pinche pepito Lazo que no era el pepito del pepito. Otro pepito, otro pepito. Pepito contra, contra sabe lo toca. Pero de no? No, güey. No, pinche Pepito que, que era el as del volante, güey, en una. No. Que no sale tal. en un pinche boca y no, en blanco no, y negro. No, y ese no? mismo Pepito que. Había un pinche mago que se lo quería chingar, que salía con una pinche laga así toda torcida. Ahí. No... películas no, de ese no, Pepito. De... De... <risa> <La, cabrota, risa> sí, no Yo ¿sí, conozco sí, a Pepito que salía con Chabelo. que acá... Sí, una, una pepita, Pepito y Chabelo contra los monstruos. Eh, ese era eh, bueno, eh, bueno. El genio de la lámpara maravillosa que era el pinche Chabelo. O oh, las películas de Pedrito Fernández. Ah, no, son las películas de Pedrito Fernández. Sí, eran delincuentes hoy, delincuentes hoy. Oye, güey, también sabes las, las de clavillazo. Esa, que salió un p... castillo de los monstruos. Ah, esa de. de Sí, el Pero luego, no, qué bonito. ¿Estás ¡Pura no? Pura piedra. Pura, Pura. Pura. Pura. clavillazo. Y que sale un pinchojote también sí. en una de que se sube en una nave. Es un peo mal hecho, sí, Sí, pero sí, eran t... tan malas que, que raras, se veían chidas. Que se veían chidas. Aparte de ser el pelo, pues eran de risa, güey. Las grises estaban igual de culeras, eh. En ese entonces México estaba chingón con las películas a nivel internacional, porque las gringas de esas de Blanco y Negro de monstruo estaban igualitas. Yo es recuerdo que gracia. de Chavito me dio hepatitis y me chutaba toda la barra de Rogelio Moreno. No, no cállate no, Salía, no, Salía Pongero. No, no, ya no estaba enfermo y todavía a Rogelio Moreno le daba barra. No, no, o sea, era Bongolandia, Rey Leonardo, Los Tototopos, Los Tototopos, que eran ¿no? ¿Dónde salía? ¿Qué dijo? Sí, ¿Dónde salía Natasha Fatal y Bores Malos, no? Muy muy bien, bien, ¿no? No te y el gato Klong, Un gato super, ca. super ca. caro. ¿no? Que ahora ¿Qué los regirieron, ¿no? A todos esos pitu pitu Que regreso a Centellita. Que ah, ah, sí. se sí? una parte de llamamos, ¿no? Sí, hijo, es pues ah, una que... mamada la que de... toda una centellita, güey. Que regreche chentellita, el pai. No, no de, como, también ¿no? era muy chingón. No, que como, que ¿no? sacaban juntos hechizada y mi bella gente, sí, eh. Ah, la poca más sí, En fin, eh. niños, pues ya están largando mucho y nada estamos de pendejos aquí nosotros, va Pero si no han visto ¿no? nada de eso, busquenlo porque era. Youtube, le cuento todo, ¿no? sí, váyanse. ¿sí? Sana barra, como dice es este güey. No era ¿sí? sano entretenimiento, niños. Chequenlo. Salvador. Pues digo, si le gustaba el pipo. <risa> la, la, la Había flaca, ustedes piden La noche Catilica y Flaca ah, ¿no? Chupaba el dedo Y ¿Sí? su dedote, sí, es es su dedote Y la que salió es la siriaca La otra la, la chiquita sí. Bueno, pero ya por no se el años. tiempo más largo <risa> Pásensela chido por Ya saben, bien. suscríbanse al canal Y muchos like, likes, por favor Y ya saben Somos cráneo en el poder del rock pues ah, mucho, mucho, mucho, mucho, mucho,